Te cuento que este deporte nació en Italia, en Italia las playas se... son muy parecidas a Argentina, son balnearios privados, donde existen canchas de volei o actividades recreativas en la playa. Este específicamente nació en las canchas de y la gente empezó a jugar con raquetas de tenis ahí adentro, eh, con las mismas dimensiones, altura de la red, tipo de red, y con raquetas de tenis y bueno, empezaron a jugar a divertirse, los mismos dueños de los balnearios vieron que era un deporte atractivo, o sea que la gente estaba contenta, no era deporte, no era nada, era una actividad. Esto fue en la década del 70 más o menos, empezaron, comenzaron a fomentar actividades, competiciones, familias contra familias, los chicos, los padres, y poco a poco, cada vez se fue jugando más, hasta que en el año 96 se crearon las primeras reglas propias de este deporte, que se puso la red a un metro 70 se cambió la red de volei con agujeros grandes por unos agujeros de red de tenis. Se eligió una pelota más blanda, eh, que es la pelota de iniciación tanto en tenis como en pádel. Es la pelota naranja, que es más blanda, que bota menos. Y se empezaron a jugar con unas raquetas de madera, unas paletas de madera. Se puso el campo de 8 por 8 y se eliminaron las ventajas a la hora de, de 40 iguales. Se eliminaron las ventajas se cuenta igual que el padre del tenis, 15, 30, 40, 40 iguales, punto de oro. Hay una cosa muy buena que tiene este deporte, que todos están por, apoyándolo por el crecimiento, todos de alguna forma aportamos ellos y nosotros los que lo jugamos a otro nivel, porque en realidad tiene una velocidad este deporte muy grande, hay que estar muy bien preparado físicamente para jugar ese nivel alto, nosotros nos divertimos también, jugamos a otro nivel, con otro tipo de técnica, con otras cosas, nos movemos un poco más lentos, pero disfrutamos mucho y todos apuntan a lo mismo, a que el deporte continúe creciendo. Porque es, si lo pruebas, por lo general te enganchas. Es muy atractivo y, y todos queremos que crezca. ¿no? Gustavo, eh, este libro lo escribiste vos. Sí. Trece golpes. Trece golpes. ¿Son trece golpes o, o son trece golpes que se te ocurrieron a vos y los, y son, los comentás en el libro? Son trece golpes que hay más o puede haber más pero con estos 13 el número me gustó y eh, podemos dar una idea general de cuántos golpes, eh, o sea, de, de la cantidad y, y diferenciación de golpes que, se, que, que podemos tener. Aquí yo hago una clasificación general entre golpes estáticos y dinámicos, estáticos cuando no me muevo y dinámicos cuando tengo que ir a buscar la pelota, y luego se clasifican en golpes básicos y golpes propios del deporte. Al tener la red de un metro 70, no es, un de, no es eh, ni tenis ni padel donde jugamos inclinados hacia adelante, porque la resta baja y lo, lo que buscamos es atacar. Aquí la resta 1,70 m, para mí que no soy muy alto me queda por aquí, hay gente de 2 m que le queda aquí. Pero todos, la tendencia es jugar lo más raso posible para no dar ventajas al contrario. Entonces esto provoca que los mismos golpes que a veces decimos una bolea de tenis o una bolea de pádel, o un smash de tenis o un smash de pádel, son iguales. Sí, en la biomecánica sí, pero la terminación es distinta, La pelota se... el armado es distinto porque tiene que ser muy rápido, porque no hay bote, entonces va y viene, va y viene. Si yo hago un armado muy grande, llevo la pala muy atrás, como lo puedo hacer en el tenis porque tengo tiempo, Voy a, voy a perder la posibilidad de agarrar Cuando la... Por la pala te referís a la raqueta. Sí, perdón. Eh, no, no, bueno. En bueno. la jerga de... de ah. Es la raqueta o la paleta, podemos llamarlo paleta uh -huh. también. Uh -huh. eh, que, eh, lo que pasa es eso, que si, si no eres rápido a la hora de armar y, y marcas la diferencia, por ejemplo, aprendiendo los golpes con detalles que te lo van a hacer más fácil, eh, pierdes tiempo. La pelota baja... ...y ya la tienes que jugar para arriba... ...porque cayó de la altura de la red... ...cuando la podías jugar plana o atacarla... ...tienes que jugarla para arriba... ...y el contrario está buscando eso... ...que tú le juegues una bola para arriba... ...para él atacarte... Claro. ...el contrario... ...bien hablado... Claro, ¿no? ...le dejas el, el remate el al del contrario... Otro. ...al rival... ...claro y no duelen mucho... ...pero duelen cuando uh -huh. te pegan en el cuerpo... ...¿cómo te ligas a, al, al tenis playa? ...bueno yo vengo del mundo del pádel... ...tengo una escuela de pádel en Almería... ...donde vivo una escuela municipal con, para niños chiquitos, o sea, de edad escolar. Y a partir de ahí, bueno, siempre ligado a este mundo de la raqueta y de jugar eh, y de enseñarlo. Me entero que hay un deporte que se juega en la arena, que es con raquetas. Y la verdad que me atrapa mucho porque la, la playa para mí, la arena, es eh, mi segunda casa. O sea, yo me, me siento muy a gusto en ese sitio. Y empiezo a investigar y me entero que en Valencia, la Federación de Valencia, estaba dando un curso de instructor, o de monitor, un curso un poquito más grande. Y digo, bueno, yo voy a probar, voy a probar este, voy a ver, me gusta. Y bueno, y sí, desde el primer momento me enamoré del deporte. ¿no? Es un deporte muy atractivo, de mucha técnica, mucho desplazamiento, vida al aire libre. Tiene todos los niveles de juego. Podemos jugar nosotros a nuestro nivel, puede jugar uno que, que sabe, tal vez, o que tiene menos... De capacidad de juego que nosotros y pueden jugar los chicos estos de, que van a jugar ahora en Sudáfrica, que son bestiales, tienen uh -huh. una velocidad y viven de esto y se entrenan para esto. O sea, no tiene nada que envidiarle a ningún deporte de élite de, de en ese aspecto. ¿no? Nació en Italia, los Nación, mejores Italia. jugadores, ¿dónde están? Italia. En Italia. Sí. Uh -huh. nosotros, digo nosotros, en España hay un jugador, Antonio Ramos, que fue quien me escribió el prólogo del libro. Eh, ya, es un amigo y además. Fue el primer campeón del mundo no italiano en el año 2018. Tuve la oportunidad de verlo ahí en Italia, en Chervia. Y mmm, Brasil tiene jugadores espectaculares. Italia son los que más tienen, los que más jugadores tienen en el ranking internacional. Y, eh, pero van saliendo jugadores de distintos sí, lugares. Decías Argentina está dando los primeros pasos? Está dando los primeros pasos. Dimos un curso de instructor, que lo di ahora en Buenos Aires, en el Club Vilo, con gente que... Había gente de Córdoba, de Chile, de Uruguay, de Venezuela, de Capital. La idea es unificar los criterios a la hora de transmitir el deporte de alguna forma y, y aprender entre todos más cosas para ir con un objetivo común que es el desarrollo y promoción de este deporte.